El derecho a la ciudad es un concepto que fue creado en 1968 por Henry Lefebvre y describe no solo el derecho a vivir en la ciudad y acceder a sus servicios, sino sobre todo la capacidad de incidir en los procesos de decisión que dan forma a la ciudad. Es decir, es la democracia en torno a la producción de los espacios urbanos. Eh, desde la publicación de 1950 hasta estos años, hasta ahorita ya han pasado 50 años, y esta idea ha circulado alrededor del mundo y lo que a mí me parece más importante señalar en esto es que el concepto nunca se circula como, como una cosa, como un objeto material, sino precisamente como una idea que se va transformando en función... De el contexto donde lo están recibiendo ¿no? y esto ha hecho que de aquí a 50 años más o menos el concepto se ha construido como una especie de torre de babel en donde cada quien eh, lo define o lo comprende de manera diferente tiene muchas acepciones tiene muchos eh, muchas muchos significados y por ejemplo, podemos ver que las instituciones tienen, le dan un significado, las agencias internacionales le dan otro significado, los movimientos sociales y los académicos, cada quien lo interpreta como eh, pues mejor le conviene o como mejor lo pueden utilizar para sus propios fines. Bueno, en general nuestra percepción para el derecho a la ciudad es como la única forma de que las ciudades tengan futuro, la manera de construirse mejor y desarrollarse es con base en los lineamientos del Derecho a la Ciudad. Bueno, aquí en México, eh, a partir de la, tener el, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, eh, tuvo un impacto en el movimiento Urbano Popular negoció hacer una Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad con el gobierno anterior y eh, se logró en el marco ya del Foro Social Mundial en México iniciar este proceso que culminó en 2010 con la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Este es un logro de un instrumento que ha servido a los movimientos sociales para reivindicar derechos en las ciudades, para avanzar en, su, en la perspectiva de, de qué ciudad queremos, pero también a nivel intelectual, a nivel de académico, ha tenido un impacto con la formulación de muchos debates en torno a esto, libros, publicaciones, tesis profesionales. Eh, eh, esta carta sirvió de base también para el capítulo de derechos humanos y también parte del capítulo de ordenamiento territorial de la constitución de la Ciudad de México. Es otro instrumento muy importante que se ha logrado y recientemente eh, su incorporación de alguna manera, el apoyo que tuvimos por parte del Gobierno de México para incluir el derecho a la ciudad en el la agenda hábitat de Naciones Unidas en hábitat 3 y actualmente para incluirlo también en la ley la nueva ley de asentamientos humanos ordenamiento territorial en desarrollo urbano etcétera eh, recientemente se está trabajando también otro instrumento que en base a la constitución de la ciudad de México permita hacer una ley eh, de derechos humanos y de, de su defensa y, eh, en, eh, para la Ciudad de México. Es un proyecto que se está trabajando actualmente. En eso, pues, eh, HIC eh, ha tenido un trabajo en general en, en la mayor parte de los instrumentos, no en este último. Simplemente vamos a revisar lo que se propuso. Pero eh, la otra parte que es, a mí me parece fundamental y, tal vez hasta más importante es el impacto que ha tenido en la sociedad en, las, eh, en la lucha por el suelo, por, por la, evitar la, pues los desalojos, los, los este, desplazamientos forzados de población con las grandes inversiones que están surgiendo en la Ciudad de México. Entonces creo que se, se ha tenido un impacto importante y que ese impacto siga adelante, ¿no? eh, lo fundamental es que la sociedad lo persiga, lo siga adelante protegiendo y difundiendo, utilizando, eh, es, es, para nosotros es como un plan de vuelo, no. es un derecho reconocido legalmente, aunque pues, ya está reconocido en la Constitución y eso ya nos parece fundamental, pero lo más importante es que es un, un plan a largo plazo eh, en donde el papel de la sociedad, el papel de las organizaciones sociales es fundamental para su implementación para que tenga el impacto que esperamos tenga en construir una ciudad para todos. Con ya la, el concepto reflejado en la constitución de 2016 eh, la constitución de la Ciudad de México de 2016 pues podríamos imaginar que los capitalinos estamos felices y que ya logramos eh, ganar una batalla ¿no? y pues no es exactamente eso porque en realidad hay mucha tensión entre instituciones, capitales inmobiliarios, ciudadanos y movimientos sociales eh, es decir que pese a que el concepto ya está maduro y que lleva 200, eh, unos 20 años circulando en, la, en, en México y especialmente en la Ciudad de México siempre está en riesgo y siempre está en tensión es como una especie de campo de batalla ¿no? que está en continua lucha. ¿no? Eh, muchos dicen que el concepto se ha convertido en esta ciudad como una retórica progresista para una gestión urbana neoliberal y me parece que sí es un, un riesgo muy importante y lo vemos muy claramente con todas las este, nuevas construcciones que se están haciendo a pesar de la voluntad de muchos ciudadanos, ¿no? como digamos la supervía, como digamos este, pues el, todos los centros comerciales que se están construyendo actualmente y todo eso. Entonces sí es, un, es un, una cosa como que siempre muy, muy, muy frágil. ¿no? A través de la lucha por el derecho a la ciudad hemos logrado sobre todo incidir uno en que quede en la Constitución, nos toca todavía seguir luchando para que en los programas que se lleven a cabo en, lo, en el nuevo gobierno, eh, también quede plasmado el derecho a la ciudad. Eh, este, esta parte del derecho a la ciudad es una lucha que nunca se termina, es muy compleja por todos los puntos que aborda, entonces para nosotros es importante seguir con esta lucha, Aún y haya quedado en la Constitución, eh, tenemos que seguir peleando para que se retomen también puntos que no fueron tomados en cuenta y que los que sí fueron tomados en cuenta eh, realmente sean realizables para la mayoría de los ciudadanos.